Tú sabes quién es oh, wow. Nicky Mam, Freddy, tú eres sexy, eso es lo que me encanta de ti, contigo bailando, me siento feliz, tú eres sexy, eso es me lo son, que me encanta de ti, contigo bailando, me siento feliz. Dile. baby, quiero probar tus besos Poco a poco enamorarnos Es que desde ese y este es el momento Para decirte lo que siento Tú me gustas Princesa Eres para mí Una muñeca Una belleza de chica Ajá. Baby quiero probar Tus besos Poco a poco Enamorarnos Desde que ya de hace tiempo Tú me vuelves loco Y este es el momento Para decirte lo que siento Tú me gustas Princesa Eres para mí, una muñeca, una belleza de chica. Y no quiero separarme de ti, cada segundo que pasa, más me enamoro de ti. Quiero llevarte a casa, y así ser feliz, al lado de una chica hermosa como tú. Quiero estar al lado de una chica como tú. Al lado de una chica hermosa como tú. Quiero estar al lado de una chica como tú. Hace tiempo soñaba con una chica como tú Y ese sueño se me hizo realidad De estar con una chica como tú Mejor voy a cuidarte, en ningún momento voy a abandonarte Mejor voy a abrazarte, pero sigue bailando sigue que no te importe si estás sudando Mientras tanto tú la estás pasando de lo mejor eso es lo que me encanta de ti, contigo bailando, me siento feliz, eres sexy, eso es lo que me encanta de ti, contigo bailando, me siento Ajá. feliz, bailar hasta sudar, es lo mejor que hay en este mundo, por eso yo sigo, bailar hasta sudar, es lo mejor que hay en este mundo, por eso yo sigo, por eso, bailar hasta sudar, es lo mejor que hay en este mundo, por eso yo sigo, es Me bailar vale. hasta sudar, es lo mejor que hay en este mundo, por eso yo sigo, ajá. Beba, no digas nada, solo quédate callada, si te sientes apretada, yo te voy a calentar, y pide más para bailar. Quiero complacerte, abrázame. sabía pide lo que tú quieras tú lo tendrás que tú eres mi chica bella mi rosa bella eso eres tú sabes